Amigos, seguimos en esta cobertura especial Fitur 2022, un evento muy importante para República Dominicana y el mundo desde Madrid, España. Ahora vamos a conversar con Aníbal Díaz, diputado presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de República Dominicana. Aníbal, Fitul 2022, ¿qué significa esto? Mira, primero darte las gracias por la oportunidad de presentarle al país todo lo que ha sido el éxito. Primero que todo, pues, el Gabinete de Turismo. Cuando el presidente de la República, Luis Sabinavera asume el gobierno, crea por decreto lo que es el Gabinete de Turismo para generar un vínculo y un vehículo. Un vínculo entre todas las instituciones que tienen que ver con el aparato turístico, con la cadena de valor, y un vehículo para que puedan, pues, tomar cada una de las iniciativas un mismo ritmo coherenciado. Pues te cuento que el año pasado tuvimos aquí, en un fitur desolador, en el que apenas participaron 50 países de un promedio de 120 países anuales que participan en Fitur desde el año 1981, como se hizo la primera feria. Sin embargo, la audacia en medio de todo esto, el país lo puede ver, porque en ese momento, cuando apostamos a ser socios anfitriones del Fitur 2022, mucha gente decía, ¿por ¿y para qué? Al turismo le faltan cinco años para recuperarse, esos hoteles véndanlo. Y bueno, el pesimismo que en algunos lados se anida, sin embargo, lleno de entusiasmo, de optimismo, el presidente de la República, Luis Abinader, el ministro David Collado, iniciaron a reaperturar los, los hoteles, a impulsarlo, y vale decir que a través del FITUR pasado, concertamos este FITUR y hoy hemos llegado a FITUR siendo el país modelo en el manejo de los códigos sanitarios, el país modelo en términos de rendimiento de la recuperación. Hemos recuperado... No solo a nivel de estadística, sino que a nivel consolidado, diciembre, noviembre, octubre y septiembre han sido los mejores de toda la historia. Lo que ha hecho el Gabinete de Turismo, lo que ha hecho David Collavio, el presidente de la República, sin duda alguna es un hecho que no tiene parangón y que le permite al país hoy poder recuperarse, porque lo que implica el turismo para amigos televidentes... Para toda la República Dominicana y los demás países, el turismo es nuestra segunda fuente de ingresos y de divisas, siendo la primera las remesas, que en gran medida es un turismo humano, que es lo que nos mandan nuestros dominicanos de lugares como este de España, que es la segunda eh, nación emisora de remesas para el país. Aníbal. Hablados de Fitur de manera muy esplenda, pero hay algo que hay que tomar en cuenta, Aníbal, y sé que la audiencia se pregunta, ¿por qué República Dominicana, socio de la elaboración de esta Fitur? ¿Por qué es esto, Aníbal? Precisamente, todos en ese momento, en el Gabinete de Turismo, aportaron, tanto el presidente Abinabel, David Collado, como los demás miembros de ese gabinete, Eduardo San Batón, director general de aduanas, la Dirección General de Migración, Víctor Pichardo, el departamento aeroportuario, el sector privado, don, don Fran Rainieri, las familias Azuri, la familia Hasuri, los, asociación de hoteles, todos apostaron a ser resilientes. Y en ese momento, en el que nadie creía en asumir esto que tú estás viendo con nosotros hoy, hoy tenemos 110 países, ayer fueron 56. Lo que estamos viendo es el ser previsor, el tener visión, lo que estamos viendo hoy es que ya hay 400 millones de dólares suscritos en acuerdos, tres acuerdos con líneas aéreas para fortalecer lo que son los destinos y las rutas hacia la República Dominicana. Mañana presentamos el plan maestro de Cabo Rojo Pedernales y un sinnúmero de importantes aprestos que se darán en el cierre de mañana a viernes, sábado y domingo, que es cuando los tour operadores cierran, todo lo que empieza a verse, la presencia del presidente Luis Abinader ha motorizado y ha girado Madrid en torno a la República Dominicana. En cada uno de los de las estaciones, de los cruces de calle de Madrid, que usted ve Fitur, porque es que Madrid vive Fitur. Entonces tiene a la derecha República Dominicana, lo tiene todo como enfoque, lo tiene todo y como usted ha sido parte de esta historia. Aníbal, algo de suma importancia para nosotros, ...y volviendo a Fitur, la presencia de los Reyes de España. En esta feria, yo sé que la trascendencia que tiene su majestad y demás, pero ¿cómo impacta esto esta feria? Mira, el año pasado hubo que ir a audiencia especial, este año vino el rey aquí, duró hora y media en todo Fitura, acompañado del presidente Luis Abinader. viendo todos los stands, sorprendido con el stand dominicano, escuchó merengue dominicano, escuchó testimonios dominicanos y vio a cada uno de los grupos empresariales de la República Dominicana y de comunicación como usted, haciendo un gran esfuerzo para, para poder estar aquí los vio a todos en esa sinergia positiva en la que estamos todos echando el país, todos haciendo un mismo esfuerzo para salir adelante la presencia del Rey un punto que marca y que vuelca la mirada de los madrileños, de los españoles hacia la República Dominicana Aníbal Presidente de la Cámara de, de lo que es la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, el proyecto Pedernales eso que está pendiente por desarrollar ¿Cómo ves tú la visión luego de este FITUR 2022? le va mañana a presentarse su plan maestro que ya fue aprobado por nosotros en el Congreso Nacional. La verdad es que ha sido una prueba de sacrificio de trabajar organizado, mucha gente se pregunta, Pedernales, cuándo, cuándo. Primero es que se ha hecho un plan maestro o master plan, que define los planes de ruta, los objetivos particulares, que nos dice cómo lo vamos a hacer. Un gran reconocimiento a la Dirección de Alianza Público-Privada, Sigmund Freud, porque han hecho un trabajo dedicado, tesonero con mucha prudencia, incluyente, creando las condiciones para que Pedernales, a diferencia de otros destinos que resurgieron o surgieron sin una vocación de ruta, sin un plan de ordenamiento territorial, sin sistemas que pudieran ser sistemas ciudad como lo que tiene que ver con el drenaje pluvial. Ya, por ejemplo, el, el INAPA tiene los fondos para el acueducto de Pedernales, lo que va a implicar que cuando venga a emprender la locomotora de los de las habitaciones ya entonces en Pedernales tendremos esos servicios listos y todo eso en gran medida es lo que va a permitir que Pedernales arranque de buena forma con los, los planes de ruta, con los objetivos específicos y, cómo no, creando los incentivos económicos para que el empresariado privado sepa que hay seguridad jurídica y que el Congreso apoya cada una de las iniciativas de este buen gobierno, un gobierno transparente que cree en la inversión pública y privada. Aníbal, no podemos permitir que te marches sin un mensaje, una motivación a los españoles para que conozcan tu República Dominicana de la cual tú eres un legislador y presidente de esta Comisión de Turismo. Dale las gracias a Madrid por recibirnos con tanto amor, con tanto entusiasmo Dale las gracias a los españoles por habernos acogido de esta manera, al rey a toda la delegación, al alcalde de Madrid que recibió al presidente de la república y hoy en la tarde van a encender las velas en honor a la república dominicana, aquí solo queda dar gracias y decirles que ese terruño que es la república dominicana, lleno de gente buena, entusiasta, con mucho talento y con los mejores destinos somos el país pequeño con mayor proporcionalidad de microclimas, con mayor diversidad cultural porque tenemos regiones y subregiones en apenas 48 mil kilómetros cuadrados en una democracia que se consolida y en un país que lo más importante que tiene es su gente porque el dominicano es lo que mejor tenemos, gente buena, entusiasta, trabajadora y con mucho amor en lo que hace. Muchísimas gracias Aníbal por esta participación con nosotros. Amigos, seguimos Cobertura Especial Fitur 2022. Gracias, honorable.